no pues ya es que aquí se ve bien. por punto, solo Cinco minutos más tarde El man está aquí al lado, espérate que el man está aquí al lado no, Me morí ¿Cuál es el número? Entonces gente, muy buena gente, ¿qué tal estamos? Soy Mantra y chicas ya venimos a este nuevo video En esta ocasión nos encontramos jugando DORS al lado de mis amigos y, sin nada más que decir, no voy a meter mucha intro, es innecesario. Así que sin nada más que decir, iniciemos con este video. Deja tu like. Iniciamos. Ya. Sí, para, yo no tengo algo en amigos. A nadie le importa. Yo tampoco. Yo sí, no me cuenta. ¿Qué me compre, un encendedor? Ah, no, no puedo. No, no, me no compre nada, no me compre nada. Chavales, iniciamos. ¿Quién en el ascensor me va la... Ay, Dios mío, computador más bueno. Más bueno que... Ah, no, pues si no lo he utilizado como hace dos semanas. A nadie le importa. Esperemos que lo graza por rollo. allá. Odio el puto Roblox de mierda. ¡Argoti! Que no esperes, carajo de chimbo. Ah, olvídalo, me voy con Argoti. ¡Ay, puta suerte! ¡El Clis me hizo teleport! ¡Nos hizo, les hizo teleport! Mira, mira, Lora, no? está como en Stranger Things, weón. Está mirando para arriba. Chico mierda. <risa> <risa> el mal está ahí, mira. Hola, Lora, ¿cómo, está? ¿Cómo? ¿cómo estás? Por fin se empezó a mover. Por fin, aprendió a caminar. Y <risa> weón, sí, sí, <sí>. <risa> sí. chico de mierda. Estoy, estoy en un FPS. Sí, sí. Uy, se nota. De chico de mierda. Se nota. Qué loco. <risa> Se nota, <risa> Nora Se nota que hacen FPS, Marica. A un centímetro por año. Marica. Qué bueno que estoy grabando esto, marica. Dios mío, qué velocidad. <risa> Dios, turbo. Alcáncenme si pueden. Pero... Oh no. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Qué La puta! Se murió de cubro. Se murió. ¿Te salvó? Ya, ya hay que salir de los armarios hay que sí, salir? sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¡O se sale! <risa> ¿En el botón de qué? ¿Con el de caminar? ¡Ay, qué bendición! yo también! Yo era la boom uh, y Argotis se asuste Yo... ¡Ah! Más asusté. ¡Párala, se asustó y se me asusté! O sea, me, el asusté, usted, no asusté. Usted, usted me hicieron asustar. Yo Ay, pero yo tengo encendedor. ¡Escóndate! ¡Vamos, escóndanse muchachos! ¡Escóndanse, chavales! ¡Hala! ¡Ay, güey! ¡Hola, Andrés! ¡Hola, perro! ¡Se murió! ¿no? ¡Ya salgo, ¿no? ¡Ya salgo, ¡Sí! sí ya se, ¡Se murió! Pariós. ¡Se murió ¡Ponestado! al lado de la puerta! <risa> ¡Uy! ¡Se murió al lado el... de la puerta! ¡Hala! es un perro! pana Osorio no se metió a la puerta, no se metió a la puerta, a la, al cajón, marica. Bueno, ahora me suena cargando. Me metí era al cajón. Mejor. Sí, me metí al cajón, solo que me morí. O sea, pensé que ya había pasado y me salí. No, es que la cosa se devolvió, Osorio. ¡Veo! O sea, ¡Ay! muévanse, muévanse, muévanse, ¡No, mentira! ¡No viene nadie! Tenía que se. Ah, que... tenia... no, no, no, no! ¡No se escondan! ¡No no se escondan! ¡Es que ya vamos para... para ¡Sí! El... <risa> ¡Ay, para! ¡Ya! ¡Salí! ¡Se murió! El... <risa> <risa> La cara, marica, la es cara. Es un... Uy, por lo que son inservibles. No, <risa> los son no inservibles. se escondan, bro, no se escondan. No, no se escondan. Sigue la corrida, sigue la corrida. No, lo que pasa es que Andrade ya se murió. ya, ya estoy muerto por la en corrida, de... marica. Ya me murió Andrade. Ah, ah, porque viene la corrida. Saca ya se carajo. Andrés ya voy a morir, Parse. Ya me voy a morir. Y Argoti no sé ni dónde está, pero chimba. Ve, te metiste por donde no era. Por ahora estoy vivo, así que chimba. Tenía te metiste por donde Argotín. no era, tonto Tenía, tenía que ser Argoti el líder del equipo. No podían colocar a alguien más. ¡Ay! Impertible? Llegué. Argo te. Sí, ¿Cómo es que sí, fuck? Eh. Ahora Argote te sigo vivo. Algo te sigo vivo, ¿sabías? Sí, Samano, bueno. Sí, Samanito. A mí yo no me morí en, la en las primeras fases. Bueno, ¿qué digo, Osorio? Se me morí. Argote, Usted, Osorio, decime qué tengo que hacer. Tenés que buscar libros y un papelito que tiene el código y formar el código. El papelito está en la mesa central. Argoti sabe qué hay que hacer. Ok. Pero como es un imbécil no lo hará. Ah, yo por la mano no me morí. Uh, uh, uh, uh. Venga atrás. X intentar la forma que yo hice, o sea, mete todo el código y vas intentando uno por uno, sí o si sí te tiene que salir. Decime cuál es, Osorio. Osorio, decime cuál es. ¿Sosurio? ¿Sosurio? ¿Sosurio? ¿Sosurio? ¿Sosurio? Ay, ya se le Osorio, no sé cuál es el código suyo. ¿Qué? Ah, ¿Qué? <risa> Primero rombo. Espérate, espérate, espérate, espérate, Yo no los conozco. ¿Qué? El man está aquí al lado, espérate que el man está aquí al lado. Me, me modifico. ¿Cuál es el número? ¿Quién que Germán ¿Me murió? ¡No! Se me vino de frente Uy, uy, uy, uy, como <risa> ¿Cómo? ¿Cómo, Argoti? ¿Cómo? ¿Argotis? ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? <risa> ¡Salí! ¡Salí, baboso! Okay, mira, está feliz, está feliz. Como ya, dice, salí, salí. Ya, ponete el cara. Es 4. Cuatro. 3-4-3-9-0. Tres, cuatro, tres, no ya, ya, eso. Ya es, Ya, ya, ya. Al fin. ¡Ay, Cristo! Pero mira, si mira, es el mira. grandioso y magnífico, Mampene34. Siempre, mano, Dios, siempre del maldito mundo. Por Dios. <risa> Mori, Gigi. ¿Qué pasó? Ya No me titiló. Marica, la vaina no titiló, huevón La luz no titiló. Dele epa, weón. Dele epa, no. ¿De qué de Pues sí me. Ah, claro, no, no. como ustedes se murieron antes que yo, desgraciados.